Con el modelo económico, social, comunitario y productivo, Bolivia ha llegado muy lejos. Como nunca antes, Bolivia ocupa el primer lugar en crecimiento económico de la región, superando las proyecciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. En las buenas y en las malas, supimos mantenernos estables. Es necesario mantener los motores de nuestra economía en marcha para llegar a la meta. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.